Vale, pues eh, estoy compartiendo pantalla, vale la vamos a abrir, ¿vale? Para que se vea bien, a ver si va. Vale, muy bien. Bueno, eh, ahora lo que lo que quería comentar en esta, en esta parte de la, de la sesión, pues tiene que ver con... Con aspectos relacionados con cómo, cómo colaborar con las administraciones y especialmente eh, cómo tienen que cambiar también los sistemas de financiación. Y yo estoy seguro que, eh, que eh, bueno, esto será, será objeto de, de debate, de, de, digamos de, de opiniones más acaloradas y que es un tema muy capital en los próximos años para lo que nos ocupa ahora, que es la, la, eh, la sostenibilidad de los servicios. ¿no? Eh, yo creo que lo primero que tenemos que tener en cuenta eh, es que el sistema de financiación que actualmente tienen las entidades sociales es un sistema de financiación eh, que es insuficiente en relación con lo que hacen, eh, que es un sistema que, como he dicho antes ya, no es un sistema maduro, no es un sistema suficientemente lógico para el momento en el que estamos, y eh, es un sistema que viene, eh, que viene y que no ha evolucionado prácticamente, excepto en algunos aspectos, eh, nada respecto al siglo pasado. Y que además eh, no es un sistema que eh, esté pensado desde el principio de los mejores resultados y de los mejores servicios a las personas. Está pensado desde otros principios que están orientados al control, a lo que, a lo que los… Eh, yo me acuerdo que hice un, un eh, curso en, en Suecia sobre estado de bienestar a mediados de los años 80, y en Suecia hablaban de las políticas de manguito, ¿no? Las políticas de manguito era cuando en los sistemas de bienestar se tomaban decisiones eh, muy pretenciosas de la perspectiva de los derechos, pero luego la instrumentación de las decisiones las metías por un manguito estrecho, estrecho, estrecho y se hacía como un embudo, ¿no? Y entonces, claro, se estrechaba, se estrechaba, ¿no? Y entonces el sistema de financiación está pensado desde, la, desde las políticas. De manguito, ¿no? Eh, y, y además es que no es eficiente. Es decir que, bueno, yo no sé si, eh, si eh, eh, a las personas que estáis participando eh, os ha dado por mirar los trabajos de la AIREF, pero la AIREF hizo un estudio hace eh, unos años, dos o tres años, sobre la eficiencia del sistema de subvenciones en España, ¿vale? Afortunadamente, no se metió con las financiaciones, con las subvenciones en el ámbito social, pero si eh, una, eh, un organismo externo independiente como la IREF hiciera una evaluación de la eficiencia y adecuación a las necesidades del sistema de subvenciones en el ámbito social, eh, pues encontraría que, que, que, que, claro, que el sistema es totalmente eh, inadecuado y que hay muchas veces que, que cuando cuentas todos los gastos directos e indirectos orientados al control, etcétera, etcétera, de la financiación, pues eh, a lo mejor los gastos indirectos eh, que no van a los beneficiarios, a las personas beneficiarias, representan un porcentaje muy alto, por no hablar de la profesionalidad, de la provisionalidad, etcétera. Entonces, eh, bueno, yo lo que quiero, porque de cosas concretas sabéis mucho vosotras y vosotros de los problemas de cada día, pero yo creo que lo que es importante es que, que yo hable de algunos marcos eh, que, eh, del contexto y de qué escenario nos cabe esperar en el ámbito de financiación, eh, también para que seamos muy realistas y desde ahí discutamos lo que eh, podamos, lo que creemos que podemos hacer eh, en, los próximos, en los próximos años. ¿no? Bueno, yo creo que eh, una de las cosas que eh, está ocurriendo en nuestras sociedades y en la cooperación entre eh, administraciones públicas y tercer sector es que los patrones de relación entre los, los distintos actores sociales en nuestra sociedad han ido cambiando. Y, por así decirlo, pues eh, lo que teníamos en el pasado, pues es esta figura que tenéis ahí a la izquierda, ¿no? Eh, el sector empresarial actuaba por su cuenta el gobierno, las administraciones públicas actuaban por su cuenta, la sociedad eh, civil actuaba por su cuenta y cada una actuaba un poco como su, en su esfera, con escasa interacción, con escasa eh, inter, interdependencia y, digamos, eh, cada uno con su proyecto. ¿no? Y que lo que nos encontramos ahora en, eh, en las sociedades actuales y hacia lo que vamos, pues es eh, lo que tenemos en la figura de la derecha. no eh, Es lo que la figura llama nuevo paradigma. no Y este paradigma es el paradigma de la interacción. no eh, De tal manera que mm, eh, mm, lo que nos encontramos eh, es que Abordamos problemas complejos, y que esos problemas complejos requieren de acciones coordinadas y más integradas entre distintos actores de actividad o distintos actores, ¿no? Y que eso supone como nuevas estrategias de partenariado, eh, mayor intersectorialidad entre administración pública y entidades privadas, eh, y que los roles tradicionales. Pues están cambiando y que también eh, aparecen modelos híbridos de organizaciones eh, que no está muy claro si son for profit, como dirían los anglosajones, si son eh, de lucro, si no son de lucro, etcétera, etcétera. Esto parece, parece que, mm, eh, que es algo, digamos, a lo mejor no, no suena mucho, pero podría poner ejemplos. El año pasado, eh, al final de año, se lanzó en España eh, una iniciativa que es el Foro Impacto Social. ¿vale? Podéis mirar en internet si queréis, etcétera. Bueno, el Foro Impacto Social, ¿qué es lo que dice? Y es una iniciativa que viene auspiciada además por, empresa, por Naciones Unidas. Pues básicamente lo que dice es que bueno, que en la, en la sociedad cada vez tenemos más necesidades y que para resolver esas necesidades hay que desarrollar actuaciones con impacto y para que las actuaciones tengan impacto es muy importante que se impliquen las empresas porque las empresas están orientadas a resultados, etcétera, etcétera. Y en definitiva lo que viene a decir es que existe mucho capital y recursos disponibles que tienen que estar eh, puestos a disposición de la satisfacción de las necesidades sociales. Bueno, lógicamente se dice, oye, con un retorno justo, porque si la empresa invierte, pues la empresa tiene que tener un retorno por sus inversiones que sea un retorno justo. Y esto, pues, eh, es una iniciativa que existe en muchos países y en la cual pues, hay muchos actores que empiezan a participar, y bueno, os sonarán los bonos de impacto social, otras iniciativas que están en la misma, que están en la misma línea. ¿Qué quiero decir con esto? Pues lo que quiero decir con esto es que los patrones eh, están cambiando. Que antes gobierno, sociedad civil, cada uno por su lado, que ahora es... Eh, que para... Eh, Cambiar, abordar los cambios que tenemos en nuestra sociedad y los retos que tenemos en nuestra sociedad, necesitamos mayor integración y mayor cooperación entre actores públicos y privados, que eh, los roles antes estaban claros, pero que ahora los roles son menos nítidos. Anteriormente habéis hecho una intervención, oye, ¿y qué pasa con la responsabilidad social de las empresas? Bueno, pues claro, decimos, las empresas tienen también una responsabilidad social, ¿no? Que las organizaciones antes eran claramente... Diferenciadas, pero que ahora emergen nuevas organizaciones y nuevos tipos de organizaciones. Pensemos ahora, eh, bueno, está, eh, como sabéis, hay, hay unas directivas de reciclaje que tienen que transponerse a los estados, al ordenamiento jurídico de los estados miembros. Hace pocos días eh, el estado ha sacado sus anteproyectos de ley para la transposición de esas directivas y pensemos, por ejemplo, en la economía circular, ¿no? O en todo el sector de la recuperación. O pensemos también en los negocios en la base de la pirámide, etcétera, etcétera. ¿no? Y bueno, eh, todo esto lleva a que el tercer sector, pues antes se legitimaba pues, por el hecho de no tener ausencia de lucro, es decir, bueno, pues no hay dividendos. Eh, y por otra parte, porque eh, eh, persigue buenas causas. ¿no? Pero bueno, en este momento. Eh, eh, lo que se dice es hoy al tercer sector se le supone, eso es incuestionable, que defiende buenas causas y que no tiene ánimo de lucro, eso ya se le supone. Pero además de eso, lo que hay que hacer es orientarse a los resultados, a la calidad de las actuaciones, a las respuestas, a la eficiencia, a la atención a nuevas necesidades sociales. Y en todo esto, eh, que es como un cambio de patrones, de relaciones de los distintos actores sociales, pues lleva a, a lo que podríamos denominar eh, un cambio en los sistemas de financiación. En ese abanico que tenéis en la pantalla, pues lo que nos encontramos es eh, cómo en los sistemas de eh, financiación de la actuación privada por parte de la administración pública, que es mucha, ¿eh? Fijaros que eh, del Producto Bruto Europeo, el, Bruto Europeo, el 18% del Producto Bruto Europeo solamente en la contratación se gasta el 18%, es decir, el 18% del Producto Bruto Europeo eh, se instrumenta, vía licitaciones y vía contratación pública, no en el sector social. En el sector social probablemente sea más del 18% sobre el gasto social, sino en otros sectores como las obras públicas, las infraestructuras, los servicios básicos, los servicios de interés general, etc. Bueno, ¿qué tenemos en este cambio en los sistemas de, de financiación? Pues bueno, básicamente lo que tenemos es un contexto de internalización y liberalización del mercado de los servicios. Es decir, que si una eh, administración pública saca una licitación para un servicio de ámbito social, a partir de determinado eh, porcentaje de recursos, pues tiene que abrirlo al mercado internacional y puede haber operadores internacionales que intervienen en esos servicios. Y bueno, esto... Eh, por explicar, porque a lo mejor os suena un poco abstracto, pero por explicar cosas concretas en las que se deriva esto, como sabéis, cada vez hay más fondos de inversión que están invirtiendo en el ámbito social, ¿no? Y eh, como sabéis ahora, pues con, con el tema de las residencias y, y el COVID, etcétera, las residencias para mayores, etcétera, etcétera, pues bueno. Eh, también eh, algunos medios de comunicación se han hecho ecos de que algunos grupos residenciales están gestionados por eh, fondos de inversión, ¿no? Fondos de inversión que a veces buscan un retorno a muy, eh, a muy corto plazo. ¿no? Y por lo tanto, pues, la liberalización de los servicios eh, implica eso: que el capital extranjero puede estar interesado en inversión en el ámbito social. Sí, lógicamente hay retorno. Eh, hay una entidad que, que probablemente os suena, que es el Grupo 5, que sabéis que fue comprada hace unos años por un fondo de inversión. Bueno, pues era una entidad eh, que se dedicaba a la prestación de servicios sociales y se sigue dedicando a la prestación de servicios sociales. ¿no? Después tenemos eh, algo que yo creo que es muy importante, que es que el marco de cooperación eh, público-privada está cambiando. Y eh, para esto ha sido clave la directiva europea de 2014, la, bueno, las directivas de contratación pública, porque las directivas europeas de 2014, y eh, esto se ha traspuesto también en la Ley de Contratos del Sector Público de 2017, lo que dicen es eh, existen determinados servicios que son servicios a las personas, que por sus características, condiciones, etcétera, etcétera, son servicios que no tienen que ser instrumentados por fórmulas de concurrencia competitiva como son las licitaciones o contratación. Cuando hablamos de licitación y contratación, estamos hablando de dos palabras equivalentes. Y por lo tanto, esto lo que dice básicamente, lo que viene a decir es, oiga, Ustedes, administraciones públicas, cuando eh, dan subvenciones o cuando encargan servicios a entidades privadas, tienen que respetar dos criterios. Que es, uno, el criterio de transparencia. Ustedes no pueden hacerlo por la puerta atrás. Y dos, el criterio de no discriminación o igualdad de oportunidades. Ustedes tienen que atribuir eso por criterios objetivos. Lo tienen que hacer con luz y taquígrafos y lo tienen que hacer con criterios objetivos. Pero, dichos esos dos criterios, no lo tienen que hacer todo por la vía de la licitación o de la contratación. Tienen distintos mecanismos. El tema de la racionalización del gasto es otra de las cuestiones fundamentales, ¿no? Y el tema de la racionalización del gasto tiene que ver con algo que se habla cada vez más en servicios sociales, que es enfoques basados en evidencia y enfoques basados en eh, resultados. Y por lo tanto, cada vez eh, a los servicios sociales se les va a medir más por los resultados que consigan. Y tenemos que ser muy, muy realistas. Si a alguien se le ocurre hacer un análisis desde la perspectiva de la racionalización del gasto de las subvenciones del IRPF, tal y como se gestionan desde la Administración Central y desde muchas comunidades autónomas, dejaría mucho que desear. Y por lo tanto, pues aquí hay una autocrítica y tenemos que entender que la manera en que eh, se financian actualmente los servicios es una fórmula muy poco orientada a la eficiencia y nosotros somos participantes de ellos, partícipes de ello y víctimas de ello. Eh, la financiación se orienta cada vez eh, más a las personas y no a las entidades. Esto es una cosa que es especialmente importante para... Por ejemplo, el mundo de los mayores, el mundo de la dependencia, el mundo de la discapacidad, las entidades que operáis en estos campos, pero también el resto. Pero está empezando por esa vía. Tenéis que tener en cuenta que cada vez... Antes lo que se, lo que se tendía a financiar eran eh, fundamentalmente servicios. ¿no? Entonces, oye, me, te financio un centro, te financio una residencia, un centro día, un no sé qué... De conciertos, tus servicios, etcétera, etcétera. Pero cada vez eh, hay una tendencia mayor a que la financiación es a la persona y no al servicio. ¿Eh? Esto es una cosa que requeriría más tiempo explicarla, pero para quienes estéis metidos un poco en el mundo de la dependencia, os sonará lo que son las prestaciones vinculadas, ¿verdad? Entonces, las prestaciones vinculadas. ¿En qué consisten? Consisten en que a una persona que tiene un grado de dependencia X se le da una prestación económica mensual para que compre un servicio. Entonces dice: Bueno, usted que tiene Tiene eh, dificultades de movilidad y no sé qué y no sé cuál. Ah, pues puede vivir y puede, puede vivir en su domicilio, pero necesita una asistencia personal. Bueno, pues yo le voy a dar una prestación vinculada de 500 euros. Para que usted pague una asistencia personal. ¿Vale? O usted necesita, tiene un problema de movilidad, necesita fisio o no sé qué. O usted necesita teleasistencia, o usted necesita tal. Le voy a dar una prestación vinculada con la cual usted paga el servicio que necesita. Fijaros que esto invierte la lógica porque en lugar de financiar a las entidades, se financia a la persona y la persona compra el servicio a la entidad. Y decide a qué entidad se lo compra. Desde el punto de vista de la persona, esto tiene una ventaja. Y es que la persona puede elegir el servicio que necesita y, a quién, y quién se lo presta. Desde el punto de vista de la entidad, tiene una desventaja. Porque si yo si soy, si soy una entidad y tengo, eh, y tengo concertado un centro día o una residencia con X plazas, pues la administración me paga esas plazas. Y me las paga continuamente pero si en vez de concertarme la plaza me da una prestación vinculada para esa plaza, lo que ocurre entonces es que la persona puede decidir estar por el invierno en mi residencia y por el verano irse con los hijos o irse a su casa o irse con otro tipo de apoyo, en cuyo caso yo no sigo teniendo el ingreso por la plaza de residencia porque esa persona está pagando otro servicio con el dinero que le da la administración. Eh, esto es un debate muy interesante, orientación a prestaciones económicas o a servicios que está cambiando en el conjunto de la Unión Europea en este momento y que afecta especialmente a las, a las personas vulnerables porque el tema clave con las personas vulnerables no solamente es eh, el que tengan recursos para comprar servicios sino que la capacidad de elección de las personas, cuando las personas son vulnerables, está condicionada por, la, eh, por los apoyos a la elección. Es decir, las personas pueden tener recursos, pero no elegir bien lo que necesitan si no están bien informadas y no cuentan con los apoyos. Esto es un clásico de los servicios sociales y del bienestar social. No siempre coincide la necesidad con la demanda. La demanda es lo que la persona pide y la necesidad puede ser, puede coincidir con lo que la persona pide, pero puede no coincidir. Puede ser que la necesidad no coincida con la demanda. Una persona puede vivir en una chabola y tener la demanda de que lo que quiere es una televisión en color o no sé qué, pero esa es la demanda, pero la necesidad de acuerdo a los derechos fundamentales de la persona es vivir en una vivienda. Y, por lo tanto, es muy importante que cuando hay ese tipo de prestaciones haya apoyos a la elección. Digitalización, eh, automatización de los servicios, etcétera, etcétera, pues esto cambiará también en los sistemas de financiación. Eh, cada, todo este sistema de algún día, espero que cambie, todo este sistema de convocatorias, de subvenciones, etcétera, etcétera, pues es un sistema que es bastante obsoleto desde el punto de vista de eh, la mecánica y que tiene que digitalizarse mucho más. Y luego, por supuesto, pues lo que nos encontramos en el sistema de financiación es algo que ya dije antes, que es que hay cada vez más competencia. Yo no sé si va a haber más recursos para servicios sociales o no. Lo que es claro para mí es que la tendencia de los últimos años, que es que el gap, la diferencia entre crecimiento de necesidades sociales y disponibilidad de recursos sociales va a aumentar en los próximos años. Y esto por razones que ya os he explicado, que tienen que ver con aspectos demográficos, etcétera, etcétera. Es decir, que eh, habrá competencia creciente. Y esa colaboración y esa eh, competencia será simultánea. Y será simultánea y a veces vuestros competidores pues seréis vuestras propias eh, entidades del tercer sector y otras veces seréis en, o serán entidades de la administración, perdón, empresas y a veces se competirá con empresas y a veces se colaborará con empresas. Y no hay que extrañarse, esto pasa todos los días. ¿eh? Es decir, mi empresa hace dos semanas ha perdido un concurso público que ha ganado otra empresa española. Y ahora mismo estamos aplicando a otro concurso y estamos aplicando en un consorcio. Para un concurso competíamos y para este colaboramos. Bueno, pues esta práctica de la colaboración y competencia simultánea pues se dará cada vez más. Esto será un poco como la evolución en la sociedad de los matrimonios, que antes era de por vida, ¿no? Es decir, bueno, hacemos una alianza de por vida y ahora, pues bueno, cuando hay... Eh, cuando hay alianza, dicen, no, no, ya alianzas más flexibles división de bienes, no sé qué, no sé cuál, etcétera, porque esto no sabemos cómo va a evolucionar, ¿no? Bueno, pues la colaboración y la competencia pasa así. Podemos compartir muchos objetivos, pero eh, como nos tenemos que orientar a resultados, eh, eso facilitará o indicará que a veces hay entidades con las que colaboramos y en otras ocasiones iremos como competidores. Y esta será un poco la regla que funcionará. Todo esto para decir que estamos en un contexto en el que los sistemas de financiación pues, están cambiando y tenemos que eh, situarnos en un nuevo marco eh, de colaboración público-privada y en un nuevo contexto de colaboración público-privada. Y es aquí donde nos encontramos eh, que las eh, fórmulas de financiación que tenemos eh, y que tiene la administración pública, pues tienen que ajustarse y no se están utilizando correctamente. Y yo creo que esto es una batalla que tenéis que dar como tercer sector para eh, trabajar con la administración pública y no solamente con los servicios sociales, sino con los departamentos de contratación, las secretarías generales técnicas, etcétera, para que haya una elección idónea de cada una de las fórmulas de cooperación público-privada. Yo no he puesto ahí todas, ¿no? He puesto las fundamentales o las que más se aplican. Y eh, yo creo que en esto tenéis que ser muy realistas y no pedir imposibles. Por ejemplo, yo, si fuera la administración y fuera el legislador, cuando saco un decreto o cuando saco una ley de servicios sociales, no pondría todos los servicios sociales que se presten de garantía pública, que se presten de modo privado, se concertarán. Yo no pondría eso. Y no tenéis que reivindicar eso. ¿Por qué? Porque estas fórmulas que tenéis en la pantalla no es que sean buenas o malas per se. Son más o menos idóneas en función de unos u otros servicios. Y el riesgo y el problema es cuando no se utilizan de modo, eh, eh, de modo adecuado. ¿no? Por ejemplo, si empezamos por la izquierda y solamente a título de ejemplo, bueno pues eh, ¿la contratación pública qué es? La contratación pública básicamente es eh, un sistema de compra de servicios. Es decir, cuando la administración saca una licitación eh, el proveedor del servicio no lo presta a título propio, sino que lo presta en nombre de la administración pública. Por eso yo creo que la administración pública no es un sistema idóneo para, digamos, eh, eh, articular la provisión privada de servicios que son servicios de garantía pública. En la contratación pública hay unos beneficiarios o usuarios que necesitan unos servicios y la administración dice, yo necesito prestar estos servicios, como no los presto directamente, los contrato y se los pago al mejor postor. Y por lo tanto lo hago con un sistema de eh, concurrencia competitiva y esta es la lógica eh, que, que utilizo. ¿no? El concierto social, pues... Eh, no es un sistema de compra de servicios. El concierto social es un sistema de acreditación de servicios. Cuando antes hablaba de que el paradigma no es la subsidiariedad, sino que el paradigma del futuro es Estado fuerte, sociedad civil fuerte, es decir, administración pública eh, robusta y entidades de la sociedad civil robusta, pues el principio del concierto es esencialmente ese. ¿Por qué? Porque cuando una administración articula bien, que la mayoría de las comunidades autónomas no lo hacen bien, el concierto lo que está haciendo es básicamente hacer algo que a los alemanes, que son los maestros del concierto, los alemanes y los austriacos son el maestro, los maestros del concierto, pues es cerrar este triángulo, ¿verdad? Eh, es como el triángulo perfecto de equilibrio entre beneficiario, administración pública y proveedor del servicio. Cuando tú conciertas un servicio, no lo prestas en nombre de la administración, lo prestas a título propio. Y cuando tú conciertas un servicio, eh, lo que te exigen es unos requisitos, que eso es lo que se llama la acreditación, unos requisitos que tienes que cumplir para eh, prestar ese servicio. Pero una vez que cumples esos requisitos, te dan libertad para la manera en que prestas ese servicio. Pensad, por ejemplo, en la enseñanza. Pues en la enseñanza, eh, que funciona el concierto, pues bueno, se, se hace el concierto y se dice, bueno, a ver, yo concierto con distintos eh, con distintas entidades educativas. Entonces, si concierto con los jesuitas, tienen su estilo pedagógico. Y si concierto con una cooperativa de enseñanza, tiene su estilo pedagógico. Y si concierto con los salesianos, su estilo pedagógico. Hay libertad en la manera en que se presta el servicio. Yo como administración pública, ¿qué hago? Pues lo que hago es regular el servicio. O sea, usted tiene que tener, respetar estos cursos, tiene que respetar estas ratios, tiene que respetar estos módulos. Estos son los contenidos básicos. Ahora, en el estilo pedagógico yo no me voy a meter. Dicho de otra manera, en el concierto, y por eso a mí me parece un sistema mucho más avanzado para los servicios personales, para los servicios a las personas, lo que se respeta es la idiosincrasia de las entidades a la hora de desarrollar el servicio, porque lo desarrollan a título propio. Los presupuestos personales, ya lo he explicado antes, he puesto el ejemplo de la prestación vinculada en el ámbito de la dependencia, podríamos hablar de los cheques, servicios, etc. La diferencia de los presupuestos personales o el caso de los presupuestos personales, el, la característica personal es que el beneficiario compra el servicio, la administración pública le da un dinero al beneficiario y el beneficiario decide a qué proveedor eh, compra el servicio. Ya dije antes que una cuestión fundamental para comprar bien era estar bien informados. Y entonces, para comprar bien un servicio, tiene que haber apoyos al servicio. Yo creo que tiene que haber presupuestos personales y que cada vez habrá más fórmulas de presupuestos personales. Lo que creo que sería malo es que los servicios se abaraten en el futuro yendo a fórmulas de presupuestos personales. Y os puedo asegurar que ya tras la crisis del COVID hay administraciones públicas autonómicas que se están planteando esto. Y yo creo que este es un tema esencial para la agenda de la EAPN y para la sostenibilidad de vuestras entidades, el estar muy atentos no a ir en contra de los presupuestos personales. O sea, no neguéis la mayor porque os daréis contra una pared, sino el eh, exigir que los presupuestos personales se utilicen de modo idóneo en función de los servicios que se prestan, que hay servicios que es bueno que se preste mediante, que se instrumente mediante los presupuestos personales y hay servicios que no. Y bueno, por supuesto de las subvenciones, pues no voy a decir eh, nada eh, que no sepáis, pero sí algo muy importante y es que cuando hablamos de servicios sociales, eh, las subvenciones y los convenios no son fórmulas idóneas para prestar servicios sociales que están en la cartera de servicios y que se han establecido en la cartera de servicios como derechos objetivos. Y por lo tanto, lo que tenéis que evitar eh, cuanto antes, y en este sentido ser bastante eh, combativos con las administraciones, pues tenéis que intentar que las administraciones públicas no instrumenten por fórmulas que están sujetas a disponibilidad presupuestaria, servicios que están garantizados como derechos subjetivos. ¿Por qué? Porque eh, hay una falacia en los servicios sociales. Eh, tú puedes poner una ley, derechos subjetivos, pero lo importante para que un derecho subjetivo eh, se realice es que sea exigible. Y es exigible ante los tribunales. Y si yo instrumento un presupuesto personal mediante subvenciones es evidente que no puedo garantizar ese derecho porque las subvenciones eh, primero están sujetas a disponibilidad presupuestaria y segundo como sabéis pues están condicionadas eh, también muchas veces a los momentos en los que se articulan a las fases a los procesos etcétera, etcétera. y luego los convenios que están muy denostados pues claro los convenios eh, eh, no se puede pasar de el uso abusivo, lo que ha pasado con los convenios es que se ha hecho un uso abusivo y que no se han respetado los dos criterios básicos que son eh, la, los que he dicho antes, son la transparencia y eh, la no discriminación o igualdad de oportunidades. Y como no se han respetado esos dos, convenios, esos dos criterios para los convenios, pues el Tribunal de Cuentas por defecto se está cargando prácticamente todos los convenios con sus dictámenes. Pero eso no quiere decir... Que el convenio no sea una fórmula idónea. Es una fórmula idónea para determinados tipos de actividades. A veces actividades innovadoras y a veces actividades que se hacen en conjunto. Pero hacer en conjunto una cosa no quiere decir que la administración pone la pasta y la entidad del tercer sector presta el servicio. Eso no es objeto de un convenio. Eso será objeto de una subvención o otra cosa, pero un convenio no está pensado para eso. Entonces el problema es que los convenios se han instrumentado mal. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que eh, hay distintas fórmulas de financiación y cada fórmula es idónea para un tipo de servicio. Y que lo que tenéis que reclamar en este sentido es que eh, no ir en contra de unas fórmulas o, o en defensa de otras fórmulas, sino que lo que tenéis que reclamar es eh, realmente que las fórmulas se utilicen bien y que se adecúen a las necesidades. Es decir, cuando se elige una fórmula que se instrumente bien y que se adecue a las necesidades en cada eh, momento. Por ejemplo, problemas básicos, por dar simplemente un ejemplo que nos encontramos en las fórmulas. Problemas básicos en los sistemas de licitación. Uno, que hay muchas cosas que se podrían y se deberían hacer por concierto en las comunidades autónomas que lo tienen regulado y espero que otras lo regulen propio pronto y que no se instrumentan por concierto sino por licitación y que las, eh, for, la, los criterios en la contratación pública pues no son los idóneos. O sea, una comunidad autónoma, si miráis los contratos de la Unión Europea, los contratos de la Unión Europea, es muy raro las licitaciones que haya una, una licitación de la Unión Europea en la que eh, los criterios de calidad del servicio eh, no pesen como mínimo el 70%. O dicho de otra manera, no hay contrato en la Unión Europea, en la Comisión Europea, en la que el peso del precio sea más del 30% en el contrato. ¿Qué es lo que pasa en España? Pues que ocurre lo contrario en la licitación, que hay una serie de comunidades autónomas que dicen a sus servicios sociales todo contrato que saques, peso del precio mínimo 70%. Bueno, pues claro, es que cuando contratamos servicios Compramos servicios y como no se puede comprar igual eh, servicios a las personas que eh, compramos el papel higiénico o las mesas para una oficina, pues no podemos poner un criterio del 70% de precio si lo que queremos es un buen servicio y un servicio de calidad. Esto por no entrar en otras cuestiones relacionadas con las cláusulas sociales, con los criterios de valoración, etcétera, etcétera. El concierto social. Bueno, pues, eh, como he dicho antes, el concierto, eh, el problema eh, fundamental del concierto ahora en muchas comunidades autónomas es la mala implementación. Los eh, Antes me he hecho referencia a Alemania. Yo hace, hace unos años hicimos un estudio de esto y siempre decían, para que haya un buen concierto tiene que haber unas buenas bases jurídicas y una buena re regulación. ¿Y qué es lo que está pasando en muchas comunidades autónomas? Que instrumentan el concierto... Eh, sacando una ley de concierto o un decreto pero no regulando los servicios y si no se regulan los servicios es muy difícil que se haga un buen concierto y el riesgo en este momento es que se devalúe el concierto los presupuestos personales como he dicho antes pues lo importante es que haya adecuación ¿no? que se adecuen eh, a el tipo de servicios y que no se usen para servicios eh, que no se ven usar y en el tema de las subvenciones lógicamente, ya de una vez por todas, hay que eh, pedir y exigir a las administraciones que utilicen criterios de justificación por módulos de coste o por costes simplificados, etcétera, etcétera, que está previsto por la ley. Que ¿eh? está previsto por la ley. Que la única manera de justificar las subvenciones no es la cuenta justificativa, sino que la propia ley prevé tres fórmulas para eh, justificar las subvenciones y la fórmula de eh, eh, costes simplificados o justificación por módulos, debería usarse mucho más y es prácticamente eh, esporádica. ¿no? Y los convenios, pues eh, no denostarlos y utilizarlos para acciones innovadoras, etc. Bueno, eh, ya por eh, concluir dos eh, cositas más con esto. Yo creo que esto tiene unas consecuencias prácticas para las entidades sociales y es que... Teniendo en cuenta este juego de actores, pues uno, hay que pasar bastante eh, más de la retórica a las evidencias. Yo creo que el tercer sector tiene mucha retórica con lo que hace, pero que tiene pocas evidencias de lo que hace. Y cuando me referí antes a las memorias, eh, me refería a esto. En las memorias se dice lo que hace, lo que se hace, bla bla bla, bla, bla, bla retórica, pero pocas evidencias. Eh, los, en el mundo anglosajón se eh, distingue entre las, en las evaluaciones en input, output, outcome y impact. ¿no? Bueno, pues de outcome y impact, resultados e impactos, en las memorias del tercer sector hay poco. Hay mucho de inputs, lo que he invertido, y outcomes, lo que he hecho. ¿no? Yo creo que eh, no se trata de atrincherarse en cosas que no son defendibles. Por eso digo, hay que buscar nuevas posiciones. ¿Por qué? Porque si no estamos atentos a estas nuevas oportunidades, pues van a entrar otros, va a entrar el mercado y nos va a comer y nos va a barrer, o van a entrar otras entidades del tercer sector. Por lo tanto, hay que salir de la zona de confort y estar muy atentos a las nuevas oportunidades. Yo creo que hay que ser corporativos en la defensa de los derechos, pero hay que ser cooperativos Buscando alianzas cada vez más, hay que trabajar en alianzas y en alianzas en en, en digamos, en, en actuaciones, eh, en alianzas operativas, en proyectos concretos. Antes he dicho, las empresas no tienen dificultades para desarrollar proyectos en conjunto, las ONGs tienen muchas dificultades para desarrollar proyectos en conjunto, porque eh, consideran que su impronta es propia y que es totalmente diferente de la del vecino. Y yo creo que este pendejo se nos tiene que caer ya de una vez. Persona, perdonad que sea tan crítico, pero como no supiremos este estadio, otros nos van a comer eh, la merienda. ¿no? Y tenemos que legitimarnos por los resultados que consigamos. Esta será digamos nuestra, eh, eh, nuestra digamos mayor evidencia. ¿Y qué tenemos que defender? Pues yo he puesto ahí algunas cosas. Yo creo que eh, hay que defender una opción preferencial eh, por la cooperación con el tercer sector en los servicios personales. Y pongo preferencial, no pongo exclusiva, ¿eh? porque yo realmente creo que no es viable una opción exclusiva. Pero lo que hay que convencer a las administraciones es... Las administraciones no nos pueden decir que pueden poner en el mismo platillo de la balanza a las empresas y a las ONGs para prestar determinados servicios. Y el interventor que nos diga esto, y el secretario general o el secretario general técnico que nos diga esto, es que no se han leído bien las directivas europeas y la ley de contratos del sector público. No lo pueden decir. Si las administraciones creen que el tercer sector aporta un valor añadido en los servicios personales, las administraciones tienen que tener una opción preferencial por el tercer sector en la prestación de estos servicios y eso lo tienen que traducir en las fórmulas de cooperación estable. Y esto es lo que hay que trabajar. Y esto es un tema que yo creo que no solamente hay que trabajar con los departamentos de servicios sociales, porque aquí la alianza es con los departamentos de servicios sociales y con quien hay que mentalizar es a Hacienda y a los, y a los servicios de contratación pública, abogacías, etcétera, etcétera o del Estado, etcétera, etcétera. Yo creo que hay que trabajar mucho más en, en alianzas público-privadas por la innovación y por la respuesta a las nuevas necesidades. Hay muchas necesidades. Pensad, por ejemplo, solamente voy a poner un ejemplo, la transformación de servicios institucionales a servicios comunitarios. En el sector de la dependencia, que ahora mismo sale mucho en los periódicos, en el sector de la atención de mayores, en el sector de la discapacidad, Solamente esa transformación requiere la habilitación de un montón de servicios comunitarios que tienen que prestarse de otra manera y con otros criterios, etcétera, etcétera. Y esto hay que hacerlo con alianzas público-privadas. Y hay que pedir a la Administración, y me gustó que, que en, la, en la inauguración pues, eh, se dijera esto por parte de Alberto, eh, la alianza de la Administración Pública con las entidades sociales para la respuesta a nuevas necesidades, para la puesta en marcha de proyectos innovadores, etc., en un momento en el que necesitamos cambiar muchas cosas. ¿no? Alianzas operativas en el desarrollo de proyectos. ¿eh? Eh, ya dije antes lo de la cuenta de resultados. Cuando hacemos un proyecto, lo que hay que ver es cómo vamos a conseguir mejores resultados en ese proyecto. Y si los mejores resultados los vamos a conseguir en alianza con otros, tenemos que aliarnos con ellos. Yo si quiero concursar eh, como empresa a una licitación pública y esa licitación tiene un componente de eh, desarrollos tecnológicos, etc., pues me alío con una empresa tecnológica para concursar a esa licitación. ¿Por qué? Porque sé que conseguiré mejor resultado y seré más competitivo. Bueno, pues en el mundo de las ongs exactamente igual. Hay que trabajar con alianzas operativas. ¿no? Congruencia en las fórmulas de financiación, concierto como forma preferencial cláusulas sociales en la licitación, costes simplificados en las subvenciones, etcétera, etcétera, orientaciones a resultados, evidencias, transparencia y e, eh, incorporación de las empresas mercantiles y alianzas con las empresas mercantiles cuando hay aportación de valor. Expliqué antes el ejemplo tecnológico y yo creo que, como os he puesto antes en alguna figura, eh, el mercado está en estos servicios también, y en la provisión de estos servicios, y bueno, eh, eh, nos tendremos que aliar con él eh, en, eh, cuando haya aportación de valor. Repo recordad lo que os dije de que se puede cooperar, competir y coludir simultáneamente. Y aquí me quedo para el debate. Muchas gracias, José Manuel. Eh... También dejo de compartir pantalla para que podamos volver a vernos las caras. Como antes, eh, os pedimos que, que pidáis eh, palabra a través del chat o eh, levantando la mano en cámara o en la columna que os aparece a mano derecha del, de vuestras pantallas. Eh, Lola eh, pide palabra. De momento no veo otras manos levantadas. Entonces, si te parece, Lola, adelante. Bueno, bueno, eres, como siempre, he estado también muy bien esta parte y muy clarificadora. Por el tema de... Hay dos cosas que nos preocupan mucho aquí a PN y con mi Valenciana. Una de ellas es el tema de... El problema que tenemos siempre con las justificaciones de las subvenciones con el tema de los costes simplificados. Yo no sé qué pasa, pero no hay manera de que entiendan la intervención o el ser supremo que es la intervención, porque nos dicen que es intervención, que, es, que son los costes simplificados. ¿vale? Ni siquiera en, los, en las eh, subvenciones que tenemos de los, del programa operativo de la, de la comunidad valenciana. El tema de itinerarios, que además creo que tú eh, asesoraste para poner en marcha. No, no creo, no sé que tú asesoraste para poner en marcha aquella convocatoria. ¿Vale? Es imposible todavía que, que, estemos, que entiendan lo que es los costes simplificados. Los funcionarios sí que es verdad que están por ello, pero intervención. ¿vale? Entonces, ¿qué, qué se podría hacer para poder? No sé, es que para poder. E incluso nos han pedido ayuda a las entidades para poder fundamentarlo, para ver cómo lo ha hecho en otras comunidades autónomas. No sé de qué manera se puede romper esa, ese bloque. ¿no? Que, pues, eh, no sé si es desconocimiento de la ley o. No lo sé. Y luego, con el tema del concierto, de oración concertada, que aquí tenemos a la Comunidad valenciana y yo creo que ha sido un avance muy importante, es verdad que se saca un decreto, que luego hay cosas que no se regulan, que hay muchas cosas que tenemos muchas dudas, incluso pues eso, la propia administración. Y con el tema de las justificaciones, es otro de, de los grandes problemas. Ellos están... Planteando, Bueno, ahora ya parece que lo tienen un poco más claro, pero no terminan de ver cómo eh, intervención lo va a aceptar. Siguen eh, asimilando el sistema de justificación al sistema de subvenciones, o sea, del concierto al sistema de, de subvenciones. Entonces, no sé de qué manera, eh, pues eso, podemos fundamentar ahí que no es eso, que una cosa es una acción concertada y otra cosa es una subvención. Bueno, a ver si nos puedes poner un poco de luz por ahí. Bueno, pues voy a, voy a empezar, eh, voy a empezar a, a, contando un chascarrillo, ¿no? pero que creo que viene, que viene al, eh, a cuento de esto. Eh, porque, bueno, yo me acuerdo que cuando yo estudiaba, estudiaba filosofía hace muchos años, pues, eh, bueno, se estudiaba un poco la evolución de la filosofía y todo esto, y, y se estudiaba también los cambios que había dado la Iglesia en los años 60 y tal. Entonces había un profesor de, de teodicea que yo tenía, que decía, después del Concilio Vaticano II, sabéis que en la Iglesia el Concilio Vaticano II fue una auténtica revolución en la innovación de la Iglesia. ¿no? Eh, y entonces él decía, en España, después del Concilio Vaticano II, eh, muchos curas cambiaron la sotana por el traje, pero no cambiaron la cabeza. ¿Vale? Y entonces, pues yo creo que, que en esto de los costes simplificados y del concierto y eso, pues nos pasa un poco lo mismo, ¿no? Que eh, cambiamos las formas, pero no hemos cambiado la cabeza. ¿Claro? ¿Y cuál es el problema en la cabeza? Bueno, pues en, eh, el problema con, con las subvenciones es que eh, la cabeza la tenemos orientada al control del gasto y no al control de la actividad. Y mientras eh, no cambiemos eso, porque el interventor la obligación que tiene es garantizar que se está pagando un precio justo por la actividad que se desarrolla y que no hay malversación de esos fondos, eso es lo que tiene que garantizar el, el interventor. Pero mientras no cambiemos eso, pues lo que seguiremos haciendo es control del gasto. Y por eso la Comisión Europea, como sabéis, en los fondos estructurales, pues eh, ha dicho eh, eh, en operaciones menores de 50.000 euros eh, hay que hacer sistemas de costes simplificados. ¿Por qué? Porque el control del gasto, la orientación al control del gasto, es muy ineficiente. Y en los borradores de reglamentos para el próximo periodo de programación lo que está diciendo es que en operaciones inferiores a 200.000 euros tendrá que haber eh, sistemas de coste simplificado. Entonces el interventor cuando llega a una administración pública, como, tiene, como cambió la sotana por, por el traje pero no cambió la cabeza, pues sigue pensando en, la, eh, en el control del gasto y entonces hace una doble comprobación. Dice, vale, sí, tú explícame el sistema de costes simplificados que has elegido y justifícame los costes simplificados, pero a la vez, preséntame todo el detalle de las facturas, etcétera, etcétera, porque mi cabeza está todavía en, la control, en el control de la minucia del gasto. Y, claro, dicho esto, pues, eh, ¿cuál es el problema en las subvenciones? Luego, luego comento el concierto. El problema en las subvenciones... Eh, fundamentalmente es que mmm, no es fácil establecer unos módulos de coste cuando la actividad es muy heterogénea. Dicho de otra manera, si yo eh, lo que quiero es establecer un sistema de coste simplificado, tengo que tener un sistema objetivo de cálculo de costes, de tal manera que si eh, yo tengo establecido un sistema de precios, pues dice, bueno, pues si tú haces esto, A vale esto, B esto, C esto, etcétera, etcétera. Con lo cual, si tú me demuestras que lo haces, como yo tengo este sistema objetivo de costes, demostrándome que has desarrollado este servicio, eso equivale a un coste que has tenido. ¿vale? Pero, claro, si esto es un servicio que es sota, caballo y rey, pues es relativamente fácil el eh, calcular el coste. Es decir, oiga, ¿usted qué hace? Pues mire, yo lo que hago aquí es fundamentalmente eh, lo que sea, ¿no? Eh, imaginemos, eh, le, eh, es un comedor social o es una residencia, ¿vale? ¿Cuáles son los tipos de gastos? Bueno, pues los tipos de gastos es eh, eh, la infraestructura que hay que amortizarla y hay que calcular un gasto de amortización, es la comida de las personas, es los gastos de atención a las personas, no sé qué, no sé cuál, y puedo establecer unos módulos estándar de coste. Entonces, si tú me atiendes a X personas y las das de comer y las das de dormir y haces esto, pues esto equivale a unos gastos y no tengo por qué controlarlos. ¿Vale? Entonces, esto es bastante difícil en el caso de las subvenciones, pero pero, eh, y es difícil sobre todo cuando las subvenciones son para actividades directas de acompañamiento y tal. Pero lo más adecuado en esto es hacer lo que ha hecho la comisión en algunos sistemas de gasto, de coste, que de dice bueno, Muchos de estos servicios, fundamentalmente, es el gasto de personal. Bueno, pues justifiquemos el gasto de personal con nóminas que representa el 60 o el 70% y a veces el 80% del servicio y el resto establezcámoslo con un criterio porcentual sobre el gasto de personal. Que esto la propia comisión lo ha inventado. O un porcentaje de gastos sobre los gastos directos de personal o un, personaje, o un porcentaje ...de gastos sobre el conjunto de gastos de personal. Vamos a analizar cuánto representa eso, si es el 15, si es el 20, etcétera, etcétera, y yo te voy a, o, el, o el 40 lo que sea, yo te voy a pedir que me justifiques el gasto de personal y el resto es lo que no te voy a pedir. No te voy a pedir toda la minucia de la porrata de la factura del teléfono para tres programas, no sé qué, el tique del autobús, el tal y cual. No, esa es la cantidad que eso es lo que realmente cuesta mucho eh, dinero y lo que no tiene ningún sentido, ¿no? Como decían un eh, chascarrillo que hacían en Curroja en relación a los refugiados, dice: parece que cuando llegan a las costas de Algeciras, vamos corriendo con la manta y primero tenemos que llevar el papel y dice: fírmame aquí que recibes una manta, ¿no? Y luego ya te doy la manta. Pero primero, aunque te mueras, fírmame aquí, ¿no? Y luego ya te puedo dar la manta. Bueno, pues no tiene ningún sentido. Esto, sinceramente, no tiene ningún sentido. Y yo creo que antes dije lo del estudio del airef. Eh, estaría bien que el airep hiciese un estudio sobre la eficiencia de estos sistemas de justificación. Y luego, el tema del, del concierto. Eh, el, el, el, el concierto es complejo de instrumentar. ¿sí? Y con relación al concierto, pues claro, hay que ir aprendiendo poco a poco. Para empezar, hay comunidades autónomas que simplemente lo han regulado mal y poco a poco pues, lo tendrán que ir cambiando en la, en la regulación. Pero, o vamos, en, en, en la norma que lo establece. Pero no existe un buen concierto si no se regulan los servicios. Y esto mm, eh, está, está aprendido. Quiero decir que, que lo sabemos por otros países y que yo, si quiero concertar, lo que tengo que establecer es regular bien los requisitos de los servicios. Y luego doy libertad, como he dicho antes, sobre cómo se prestan los servicios. Pero tengo que regular los requisitos de los servicios. Y cuando regulo los requisitos de los servicios, es más fácil hacer el cálculo de los costes de referencia para esos servicios. Establecer los módulos de coste. ¿eh? Establecer los módulos de coste que tiene cada tipo de servicio. Y desde luego no tiene ningún sentido que se instrumente el concierto que lo que tienes que regular el servicio y lo que tienes, lo que hay que justificar es que desarrollas el servicio y que luego para justificar el gasto del concierto se pida eh, la justificación económica con todos los detalles, los soportes de las facturas, etcétera etcétera Esto, de nuevo, significa que el cura se puso el traje, pero eh, todavía piensa con mentalidad de sótana. Y entonces esto es lo que realmente hay que convencer a las administraciones, que esto es totalmente disfuncional y que si lo están haciendo así es o por, por dos cosas. Una, porque eh, tienen unas sospechas infundadas que no son justas. Dos, porque el servicio no se ha regulado. Y como no se ha regulado el servicio, no se ha hecho cuál es el contenido del servicio, no se ha podido hacer el cálculo del coste de ese servicio. Y si el servicio no está regulado, no podemos calcular el coste y si no hemos calculado el coste bien, no sabemos bien lo que tenemos que pagar por ese servicio. Entonces decimos, bueno, pues como no sabemos bien lo que tenemos que pagar, vamos a pedirles lo que se han gastado y en función de eso, si nos lo justifican, se lo pagamos y si no se lo justifican, pues nos lo pagamos. Y bueno, luego lo que no se puede hacer eh, es lo que están haciendo algunas comunidades autónomas que dicen que están haciendo concierto pero en realidad lo que están haciendo es una contratación in, eh, una contratación encubierta no se puede confundir el concierto con la licitación y no se puede decir que sacamos concierto y que luego hacemos una contratación encubierta que como he dicho antes es una compra de servicios Muchas gracias José Manuel eh, Dejo la palabra a Sally Montín, eh, que quería intervenir ¿Salí adelante? Adelante, si sí, sí, me oís. ¿Me oís ahora? No, Mejor que mañana. <ríe> eh, bueno, José Manuel, eh, como era de esperar, yo, yo he aprendido mucho eh, esta mañana. Creo que han sido dos verdaderas eh, píldoras formativas. Eh, nos, nos has abierto un, un panorama nuevo, por eso también atractivo, pero que en muchos aspectos supone un cambio de modelo. Y hemos estado hablando de nuestros queridos amigos, los interventores, de la administración. Yo quería preguntarte, o no sé, ¿cómo nos ves tú para este cambio de modelo al tercer sector? Eh, porque, claro, hablas de sí o sí de economía digital en el, en el, en el futuro. Tenemos, entre, eh, tenemos nosotros esa, esos especialistas que van más allá de la buena voluntad. El otro día estuve en un foro que decía que toda organización ahora tiene que tener una parte de su plantilla, creo que decía, disruptiva. ¿eh? Eh, yo creo que, que no hay que fragelarse porque hemos hecho un gran cambio en el sector. Hemos procurado diversificar las plantillas, diversificar también eh, la financiación, eh, procesos de calidad... Eh, bueno, hemos dado muchos pasos en, en, en el trabajo en red, pero como tú dices, no para proyectos concretos, sino para intercambio de experiencia y otras cuestiones. Y claro, yo estoy segura que haremos el cambio como lo hemos hecho otras veces, porque haremos de la necesidad virtud, pero me da miedo que sea demasiado lento porque el cambio es tan rápido que a lo mejor si cambiamos, eh, si tardamos mucho, muchos años en, o mucho tiempo en, en cambiar el chip y, si, y si es posible con los miembros que tenemos, pues igual que has puesto tú ese ejemplo de la gran empresa que tiene un montón de, de abogados cuando va al inspector y que lo solucionan todo, pues es posible que que haya ya otras empresas pensando en todo esto que hemos hablado hoy y, y que, que estén en avanzadilla. Entonces, no sé si son consejos, no sé si es muy largo para hoy, pero a mí me gustaría también que nos miráramos hacia adentro y que viéramos que, bueno, en que, que, cómo podríamos actuar para ir a lo concreto. Gracias. Bueno,. Eh... A ver, yo, yo veo aquí eh, varias cosas, ¿no? Eh, una, que, que el tercer sector es muy heterogéneo y que a mí me da la impresión de que hay entidades que emergen o que evolucionan bastante rápidamente eh, y que hay otras que lo hacen mucho más lentamente. Y además, una cuestión que yo creo que es a reflexionar para, para la EAPN, y ya sabéis que en esto, como ha dicho, sale al principio, consideradme como de la casa, pues es que muchas de las entidades que, que emergen, que innovan, etcétera, etcétera, eh, no se fidelizan con las redes y con las plataformas. ¿eh? O sea, no están en los entornos de las redes, de las plataformas, como el tercer sector, etcétera, etcétera, y tenéis un... Un, que hacer un esfuerzo por, por capturar también ese talento y esa diversidad del tercer sector. Y para mí, yo creo que esto es un reto importante. Entonces, ¿qué es lo que veo? Pues que hay entidades que, que, que son muy proclives, muy activas, que, que están dando cambios, etcétera, etcétera, y que hay muchas en las que el peso de la inercia es grande. Y, y a mí esta cuestión del el peso de la inercia me preocupa, ¿no? Porque, claro, eh, pasa un poco como en la crisis de, del 2008, pero con otra vuelta de tuerca. Si vives del, precio de, del peso de la inercia, a lo que te orientas es fundamentalmente a, a la resistencia para defender los servicios que tienes. Porque ha costado muchos años conseguirlos, porque ha consegui ha, ha, ha se ha trabajado muchísimo para conseguir unas condiciones, etcétera. Y no te orientas tanto hacia las oportunidades y las nuevas necesidades. Y entonces, pues, yo creo que el reto para muchas entidades es combinar ambas cosas, ¿no? Es combinar cómo se defiende lo que se tiene y cómo se está muy atento a las nuevas oportunidades que son distintas. Voy a poner un ejemplo. Aquí estáis pocas personas... ...del mundo de la discapacidad, pero pongo este ejemplo porque es más evidente, ¿no? La Convención de las Personas con Discapacidad, eh, sobre Discapacidad, la Convención de las Naciones Unidas, que está ratificada por España y por la Unión Europea, de las pocas convenciones ratificadas por la Unión Europea, pues bueno, se fundamenta en los derechos de las personas, en la individualidad, y eh, se fundamenta en eh, los enfoques comunitarios, y un principio clave de la Convención es la desinstitucionalización, ¿vale? Claro, esto significa que hay que desarrollar muchos más servicios en el ámbito de la discapacidad de base comunitaria. Esto mismo que estamos diciendo en la discapacidad lo podemos decir de las personas mayores o de las personas dependientes y lo vemos todos los días en la prensa con las residencias y con el COVID. Ahí hay muchas oportunidades, pero si estamos en la resistencia de mantener lo que tenemos, que lo tenemos que mantener, pero si ponemos el foco mucho ahí, podemos eh, perder las oportunidades. Y claro, una de las preocupaciones que yo tengo es que estas oportunidades que emergen eh, tienen el riesgo, muchas de ellas, de tener que desarrollarse con sistemas de financiación más frágiles. ¿Eh? Por seguir con el ejemplo de las residencias. El sistema de financiación, si es un concierto o no sé qué, pues bueno, más o menos la plaza, en no sé qué, tal cual. Pero si es un servicio de apoyo comunitaria es un sistema como mucho más eh, frágil. Es un sistema, digamos, que requiere apoyos más imprecisos, que tiene otro tipo de... Y, y, y un sistema de gestión y organización totalmente distinto, porque en una residencia yo tengo los equipos, los horarios, no sé qué, pero en apoyos de base comunitaria la cosa cambia radicalmente. Y por lo tanto, esto hay que pensarlo, no hay que tenerlo miedo y hay que pensarlo, porque esto será lo que dará marchamo al tercer sector ¿eh? y le dará eh, diferenciación. La gestión de las residencias al final, eh, ahí habrá poca diferenciación. Pueden funcionar unas mejor que otras, pero la diferenciación eh, en esto que yo decía al principio de la voluntad transformadora y las dos caras de la moneda y tal, vendrá, vendrá por aquí. ¿no? Y entonces, pues bueno, yo creo que, que hay que moverse y si no se ocupan esos espacios, o sea, a ver, las necesidades crean ofertas. Otra cosa es que haya dinero para pagarlas. Pero emergen muchísimas necesidades y habrá quien haga oferta de esas necesidades. Con dinero público, con financiación pública o con financiación privada. Pero habrá quien eh, invente las ofertas para esas necesidades. Y si no las eh, ofertáis desde el tercer sector, habrá otros que se posicionarán y que os dejarán fuera de esas oportunidades. Y todas esas ofertas hay que hacerlas con otra cultura, con otras claves, en muchos ámbitos no en otros, pero en muchos ámbitos supone también la financiación parcial del servicio por y de la actividad por parte de los beneficiarios, es decir, eh, generar recursos propios, etcétera, etcétera. Y todo esto eh, tenéis que pensarlo. Eh, de, manera, de manera muy, muy, muy profunda ¿no? y, y, y apoyar mucho a las entidades a que hagan esta, esta transición. Para mí, la transición justa a la que me he referido anteriormente no pasa solamente por reivindicar lo que hemos tenido, que también defenderlo con uñas y dientes, ¿eh? porque no podemos tener, poder hacer ninguna dejación en los derechos de las personas y no se puede, no se ve. Retrasa, o, vamos regresar en nada de lo conseguido pero la transición justa pasa por dar todo este tipo de oportunidades y claro para esto hay que ser, hay que ser disruptivos ¿eh? en pensar con nuevas claves como, como decía Sally no con, no con ocurrencias sino con, con ideas fundamentadas, ya sabéis que a mí me gusta en la innovación me gusta distinguir entre ocurrencias e ideas, eh, entonces yo creo que hay que tener buenas ideas y dejar las ocurrencias de lado para no estrellarnos, pero hay que dedicarle esfuerzo a esto y a impulsar. Y esto es lo que también legitimará la actuación de las entidades y les dará credibilidad. Muchas gracias, José Manuel. Eh, pide palabra Juan Antonio Segura, director general de Fundación CEPAIM y miembro de la Comisión Permanente de... Adelante, Juan Antonio. Eh, hola, José Manuel. Eh, un lujo tenerte y tener la oportunidad, como decía Sally, de compartir este rato con, contigo. Y gracias una vez más. Siempre que te escucho es una oportunidad para alimentar eh, la reflexión y para alimentar eh, nuestra capacidad de generar efectivamente ideas y no, y no ocurrencias. Yo no puedo perder la oportunidad tenemos de contar contigo en este espacio. Yo creo que es una de las de las cabezas mejor amuebladas, mejor conocedoras y que mejor ha acompañado todo el proceso de articulación del tercer sector en nuestro, en nuestro país. Y me, me interesa que, conocer tu, tu visión eh, como, como, como actor eh, fundamental en esta articulación del, del sector sobre la reciente campaña que estamos en este momento lanzando, un tercer sector esencial, una campaña lanzada eh, precisamente cuyo objetivo es la sostenibilidad eh, financiera y económica del tercer sector, ...que ha centrado sus ideas fuerza en un plan de rescate para el tercer sector... ...y en, en dos, instrumentos, eh, dos instrumentos financieros como es el, el IRPF y el, y el impuesto de sociedades. Me gustaría conocer tu, tu visión, tu opinión sobre esta, sobre la, sobre esta campaña del tercer sector esencial. Bueno, eh, si te, si te eh, soy sincero, Juan Antonio... La verdad es que he seguido muy poco la campaña porque han sido unos meses totalmente desbordados con urgencias, sobre todo en las administraciones públicas en estos momentos y tal, y, y lo, he seguido, lo he seguido muy poco. ¿no? Eh, mmm, yo creo que, eh, que evidentemente mmm, hay que defender el espacio. Y que, y que hay que hacerse notar y hay que hacerse valer, etcétera, etcétera, en este momento. no Lo que no sé si si las formas con las que se hace en sectores de actividad son las idóneas para hacerlas en el tercer sector. Y esto es quizás lo que... No lo tengo claro, ¿eh? tampoco. Pero me parece que, que ahí a lo mejor habría que habría que trabajar eh, digamos, en un equilibrio, voy a hacerlo metafóricamente, entre la defensa del huevo y la defensa del fuero. ¿vale? Es decir, que la campaña eh, del plan de rescate es la defensa del fuero y el fuero hay que defenderle. ¿no? Pero a mí me parece que en este momento lo que, lo que está en riesgo es eh, eh, que no se rompa el huevo. ¿eh? el huevo de las políticas sociales, en concreto de los servicios sociales. Y os puedo asegurar que, claro, ahora los medios de comunicación eh, todavía están un poco con la, eh, casi esta, con esta idea del, de, del helicóptero que va tirando billetes, ¿no? Habrá dinero europeo para el rescate, para la recuperación, etcétera, etcétera. Pero bueno, las cosas van por otro sitio y, y, y a partir de septiembre, octubre, eh, ya está pasando, las administraciones empezarán a decir, oye, ¿cómo, cómo hacemos sostenibles los, los servicios que tenemos como derechos subjetivos en los próximos años, etcétera? Y, y esta es la defensa del huevo. ¿eh? Y en esta defensa del huevo ya os dije antes que, que estamos mal posicionados, ¿no? Eh, estamos mal posicionados porque, dije antes, a sanidad se le dará lo que pida, ¿eh? Lo que no sé es si a servicios sociales se le dará lo que necesite. Y yo no he visto, por ejemplo, ningún artículo refrescando cosas que son básicas y que están muy eh, clarificadas en la literatura académica y es que una de las tres fórmulas eh, fundamentales de reducir eh, el gasto sanitario es más inversión en gasto en servicios sociales. Una de las fórmulas, de las tres fórmulas. Y esto está demostrado en estudios, pero esto ahora no se dice, ¿no? No se dice y es muy importante. Dicho de otra manera, eh, yo creo que es una opinión muy provisional, porque como te digo, Juan Antonio, no, no lo he pensado sinceramente. Eh, a mí me parece que, que sí, que el tercer sector tiene que hacerse de valer y tiene que exigir que se le reconozca su papel en este eh, modelo que yo he dicho que no es de la subsidiariedad, sino que es de estado fuerte, sociedad civil fuerte, ambos al servicio de, eh, de, de los bienes públicos, eh, pero que, que no hay que prender de perspectiva que junto con la defensa del fuero, eh, en este momento el riesgo está en el, en el huevo, el riesgo está en el huevo. No, os, no olvidéis de que desde el año 2006, eh, bueno, pues en España hubo una evolución muy fuerte, digo el 2006 porque es el, la, eh, cuando se aprobó el sistema de dependencia, eh, hacia todas las leyes de servicios sociales soportadas en derechos subjetivos, ¿no? menos tres comunidades autónomas, todas las leyes de civiles sociales se soportan en, en derechos objetivos. Sin embargo, en muchos casos estos eh, derechos objetivos no han sido garantizables eh, y, y reclamables jurídicamente. ¿no? Y ahora mismo el riesgo es que se produzca una, una regresión en este, en este ámbito. Eh, bueno, no es una respuesta, Juan Antonio, es una... Es una reflexión. No sé si la metáfora de, del fuero y el huevo, defendamos el fuero y defendamos el huevo, es buena, buen mensaje. Eh, muy bien, pues me, me dice Marcelo, si no nos equivocamos que no, no hay más preguntas. Así que solo me cabe agradecer una vez más... Eh, a José Manuel, su participación. Con ese talante humanista que, que le caracteriza y que lleva implícita la, la generosidad, pues va a estar también con nosotros en otro en otro taller la semana que viene en, en Madrid. Muchísimas gracias. También quisiera decir para aquellas personas que, que no ha, hayáis seguido la trayectoria, de José Manuel, que vuelvo a repetir, en esa generosidad eh, siempre ha, ha procurado eh, toda su reflexión intelectual y también su experiencia práctica, ponerla, eh, publicarla en diversos artículos, en, en revistas, él ha he hecho alusión antes a alguna, y yo creo que yo lo hago, merece la pena muchas veces. Eh, releer lo que, lo que él ha aportado como, yo me lo creo, sinceramente, no lo improviso ahora, figura clave en, en el desarrollo de las políticas sociales en, en España y, y en Europa. Así que mil gracias también a todos y a todas por la participación y, y seguimos. Desgraciadamente, ya se lo he dicho particularmente de manera particular a Juan Antonio, no, no me puedo quedar, Ah, pero bueno, a Juan Antonio tengo mucha oportunidad y a mi querida Gema que lo va a presentar, tengo mucha oportunidad de, de escucharles. Mil gracias a todos.